bueno vinieron dos, dos tipos eh, a punto de pistola bueno primero vinieron hicieron un allante ahí como dos clientes normales y luego se fueron luego volvieron y cuando volvieron fue y se cometieron el hecho me engañaron a todos aquí a nosotros a dos empleados a mí nos amarraron y se llevaron todos llevaron parte del equipo de aquí de la vitrina la parte de atrás de la reparación también se llevaron toditos los equipos todito toditos capo eh, la mayoría del total casi mente y luego al final, ya casi cuando ya se iban ahí, también entró un cliente que también lo amarraron, el cliente y se fueron el montón el cliente. ¿Y qué dinero efectivo también? Eh, sí, se llevaron dinero efectivo. ¿Y cuánto más o menos? ¿Cuántos teléfonos más o menos? Bueno, teléfonos tiene que haber entre en total, porque te voy a inventar tú sabes, para ver la cantidad exacta, pero en total entre 45 y 50 teléfonos. Se llevaron. Se ¿Cómo? Se llevaron ¿no? ¿Cómo que ahora ocurrió Eso fue a las 11 y 20 de la mañana entonces las autoridades, la policía, qué te ha dicho. Eh, yo hice la denuncia, eh, estamos en espera todavía, o sea, hice la denuncia ya formalmente y estamos en espera a ver las informaciones que nos den.